Hola, soy Violeta. Y yo, Miriam. Somos vecinas de Villa de Vallecas. Nuestra propuesta se llama Rincón de Congosto, recuperar un espacio para el vecindario. Somos la número 10284. La presentamos junto a la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Juan Gris. Queremos recuperar un solar abandonado entre el Colegio Juan Gris, un parque y el huerto comunitario de la Villa. Nuestra idea es crear un espacio multiuso donde haya pistas de patinaje, mesas de ping-pong, un pequeño anfiteatro y espacio para pasear y sentarse. La propuesta también incluye elevar los pasos de peatones de la calle Villa del Pozo, para que todo sea más seguro. Vota Rincón de Congosto. Gracias.